ser comprado, modos de ser vendido. donde fueron mis auténticos aliados que sudaban por las manos? Juegos bien pensados, me dejaron el legado bajo joderme y nada más. Yo juego en casa y el equipo visitante se parte la polla por la comedia que hay ahí fuera. Asoma si no, he creado foc foc fuck a poco, poco de calentándolo por pulir piedras. Deja, aquí tienes todas mis vivencias. Usa después. Hormonas musicales lo demás ya me embosta Y consta mi alma Lo siento primo yo llegué primero Constancia por bandera Y aquí sigo bueno No he llegado a esos límites En entre comillas prostituyen novias Con ropa de Santechuma Que no tienen ni puta No dudan en predicar su musical basura No es nada personal Me toca un poco la polla que fresca como en tu memoria Ya sabes, el de los bares con las yolas y camisas Che Guevara, que es que no son caras Lástima de cubo penetrado por toda manzana Y parte del extranjero, vamos Reconozcamos al cuernudo que el cumpa pague las facturas Que el colega ya está acabado No confundas mi arte con la larga lista de decepcionados del típico tema del verano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ya no soy un chico hip hop, aclaro de ser comprado, modos de ser vendido, modos de ser falso, esta es la historia de un fracaso. Modos de ser comprado, modos de ser vendido, modos de ser vendido, modos de ser falso, esta es la historia de un fracaso. Un respetito pa' mi quinta pule, un respetito a los viejitos de las palmas de gran matanza. Me he ganado el derecho. Como me salga de los putos huevos Soy 380 en medio de la puta nada, 30.000 vatios por cada poro y cada gana ¿Acaso no conocen los emputes literarios? De citoles que anhelan la historia De la r y sus demás adversarios No me extraña, bestseller asegurado Y al final gana los buenos como las buenas fábulas El cornudo es desvelado por mi familia Y yo, triunfante hip hop por delante Acaba ya con las pocas negras que me deshiza Comete esta y calla ya, yeah, ya, yeah. aprende, portera, disfrázate de vieja escuela como quieras. Que si prestas un poquito de atención te darás cuenta. Yo represento el hip hop, tus discotecas, modas y fiestas, bailes y mierda. Lo que no es real va a la decadencia. Modos de, de ser comprado, modos de ser vendido, modos de ser falso. Esta es la historia de un